Para que nos muestre la hora y las temperaturas, si la quieres solo en Celsius o en Fahrenheit. Vamos a hacer eso ahora. Vamos a abrir nuestra aplicación de Google Home. Luego que estamos en esta parte, vamos a darle donde dice Device, Dispositivos. Vamos a buscar dispositivo, en este caso se llama Dr. Camilo TV. Luego le vamos a dar a herramientas y en herramienta le vamos a dar a modo ambiente. Luego que estemos en modo ambiente, vemos este apartado que dice clima, el tiempo y son estas opciones las que le vamos a dar a mostrar. Si quieren que se vea Celsius y Fahrenheit juntos, eh, ustedes determinarán las opciones que quieren que su televisor muestre en la pantalla. Y aquí vemos el último slide speed, que es la velocidad que salen las imágenes. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.